Bueno, eh, mi nombre es Gisela Catanzaro y estamos acá con Eduardo Brunner. La intención era hacer una entrevista, hacer un diálogo eh, en relación a su trayectoria que seguramente todos ustedes conocen, eh, así que no voy a hacer una presentación muy formal, eh, solo decir que eh, Eduardo fue un profesor muy importante para mí, que trabajamos muchos años juntos en la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires, eh, a propósito de, eh, de una eh, tradición, el marxismo, eh, que tratamos como un objeto vivo, yo diría, ¿no? Fue una experiencia vital, no fue solo un objeto de estudio. Y bueno, creo que fue muy importante, personalmente fue muy importante eh, y me permitió seguir eh, la trayectoria de Eduardo con muchísimo interés, sus textos, pero siempre leerlos en relación a muchas otras cosas que había aprendido en esa, en esa experiencia. Eh, bueno, me gusta presentarlo un poco, a Eduardo, así y no decir un currículum, eh, que por supuesto se podría mencionar, todos sus libros, todos sus textos, todos sus cursos, eh, su trabajo como vicedecano en la Facultad de Ciencias Sociales, eh, bueno, muchísimos roles que ha cumplido en, a lo largo de su vida, y que bueno, parte de la intención de esta entrevista es revisitar de alguna forma. Bueno, eh, Eduardo, yo quería empezar eh, para hacer esta entrevista, eh, leí, releí algunas cosas, y entre ellas, eh, varias entrevistas que te hicieron, que diste en los últimos años, y me llamó la atención notar que prácticamente en todas esas entrevistas, siempre los disparadores del diálogo eran obras tuyas o de otros autores, o ciertas situaciones, ciertos acontecimientos históricos, coyunturales, que necesitaban algún tipo de explicación, reclamaban una interpretación. Pero que prácticamente no había entrevistas sobre tu trayectoria. Inmediatamente asocié eh, este hecho con eh, la escasez de textos, de bibliografías, que trabajaran el tema de la historia intelectual del marxismo occidental eh, en esas materias que dabas en Ciencias Sociales sobre el marxismo occidental, y donde me parecía que siempre el énfasis estaba puesto en privilegiar el encuentro de los estudiantes con los textos, con los grandes textos del marxismo antes que, digamos, pro producir una ordenada serie eh, que podría ser el objeto de una historia intelectual, que dividiera, no sé, pienso en Martin Jay, pienso en, en Anderson, su historia del marxismo occidental, etc. Bueno, había comentaristas, pero eran muy pocos, y sobre todo había esos textos, ¿no? El protagonismo lo tenían esos textos. Eh, entonces se me ocurrió asociar estas dos cosas y empezar preguntándote por tu idea de respecto de hacer historias intelectuales, ¿no? de hacer lecturas donde el protagonismo no lo tienen ni los textos ni la historia en el sentido de las coyunturas, que acaban de salirnos al paso y que nos plantean ciertos dilemas del pensamiento, sino que lo tienen los autores eh, y sus recorridos vitales, intelectuales. Quería preguntarte específicamente si te parece que la idea de hacer historias intelectuales podría ser entendida como un subjetivismo, ¿no? un subjetivismo del que, una teoría crítica podría desconfiar, o si en cambio esa idea de hacer historias intelectuales en cierto sentido es un gesto materialista que toma lo irreductible de la dimensión de la singularidad, de la dimensión de la vida singular, eh, en una historia que si bien tiene determinantes estructurales, como nos recuerda insistentemente el psicoanálisis y también la estética, está hecha no. de contingencias y de marcas personales. Bueno, esa sería mi primera pregunta. Esa es solamente la primera. Bueno, eh, <risa> hay un montón de cosas, por supuesto, en lo que vos dijiste. Primero, primero quiero decirte que eh, estoy completamente... Me siento completamente reconocido en la descripción que vos haces de cuáles eran las, las ideas o las intenciones, si puedo decirlo así, de esa, de esa materia que yo, que yo creé en su momento y que desde hace muchísimos años está a cargo tuyo y que se llamó Las aventuras del marxismo occidental, porque efectivamente el marxismo occidental es una, es una denominación que popularizó, si se puede decir así, Perry Anderson, pero que originalmente le pertenece a Merleau-Ponty en un famoso libro que se llamó Las aventuras de la dialéctica. Entonces fue pensando en Merleau-Ponty que eh, yo eh, inventé ese nombre para esa materia. Eh, optativa de la facultad de ciencias sociales y pensar en merleau ponty es pensar en la fenomenología, en su eh, amistad tan ambivalente y finalmente quebrada con Sartre, uno de los supuestos miembros de la tradición del marxismo occidental y, y cuando uno, cuando uno eh, piensa en esa relación y en el común, la común referencia a la fenomenología, al existencialismo y demás, eh, precisamente está pensando en esto que vos denominás las singularidades, ¿no? las singularidades del sujeto, las singularidades concretas de las situaciones, una, una palabra tan sartreana, ¿no es cierto?, eh, y entonces, en ese sentido, sí, me parece que eh, eh, eh, eh, es interesante hacer esto que vos llamás historia intelectual. Yo, eh, yo haría una diferencia entre la historia intelectual propiamente dicha, que sería algo así como una rama de la historia de las ideas o, o de la, lo que antes se llamaba la historia de las mentalidades y todas esas diversas áreas, ¿no es cierto?, que la historia de los últimos 50 años ha, ha explorado, entre eso, digamos, que llamaría historia intelectual propiamente dicha, y una historia de los intelectuales, o de ciertos intelectuales, o de algunos intelectuales. Esta segunda, este, esta segunda cuestión me presenta más problemas, porque... Eh, Coincido absolutamente con vos en el interés por la singularidad de las vidas que de una u otra manera estuvieron atravesadas, de muy distintas maneras, porque estuvieron atravesadas por su pensamiento crítico y muchas veces por formas más o menos heterodoxas de militancia política, por así llamarlo, como es el caso de Sartre, aunque no es el de Adorno, como si es el de Benjamin, aunque no es el de no sé quién. Entonces, todo eso, todo eso me parece muy interesante, pero me parece que lo tienen que hacer los otros. Digo, yo este, desconfío de mí mismo cuando, este, tengo, si yo tuviera que relatar no, autobiográficamente, digamos, mi trayectoria, ¿no? Para eso estás en este caso vos, por ejemplo, que ¿no? eh, la, la conoces mucho mejor que yo, en, en el sentido de que cuando uno eh, se arriesga a hablar de sí mismo, eh, todos sabemos, vos mencionaste el psicoanálisis, todos sabemos los peligros eh, que corremos, ¿no? Las memorias son, están llenas de eso que se llama recuerdos encubridores, o son excesivamente celebratorias de uno mismo, o a veces excesivamente denigratorias de uno mismo, uno se equivoca permanentemente, este, así como yo siempre he sostenido que uno es el peor juez de la propia obra escrita o lo que fuera, también este, muchas veces es el peor fiscal o abogado defensor de, de la propia vida. Pero dicho esto, sí, que, que me parece por supuesto interesante reintroducir esta individualidad, esta singularidad, y, y, y creo que, que es efectivamente un gesto materialista. Estoy de acuerdo con vos en eso. Sí, bueno, eh, quería justamente, asumiendo que acá en todo caso estamos construyendo eh, una una historia, ¿no? una narrativa, de, a partir de algunas puntas, una de esas de tu vida, en, en este caso, pero una de esas puntas eh, de esa vida singular en lo que refiere a, a, al trabajo con el pensamiento y la escritura, eh, son las lecturas, ¿no? Yo te quería preguntar por ciertas lecturas, las lecturas que... Eh, podrías reconocer eh, como eh, habiendo sido eh, habiendo dejado surcos en tu modo de pensamiento. ¿no? Justamente algo de la idea de impronta o algo de la idea de, de marca, eh, como decías, es algo de lo que el sujeto no necesariamente puede dar cuenta hasta que se lo preguntan, porque cuando se lo preguntan algo va a decir. Entonces, claro, claro. Al, alguna, alguna va a reconocer. Claro. Bueno, yo acá como lectora y estudiante tuya, eh, yo como desde afuera, digamos, colocaría una, una serie de lecturas como determinantes de lo que yo pensaría, llamaría tu estilo de pensar, tu modo de formular las preguntas. Entre, entre esas lecturas determinantes, dentro del pensamiento europeo, pondría... Obvio, a Marx y a Freud, pero también a Dorno, a Beña a ser y a Sartre. Y, y me pasa algo eh, heterogéneo con este, este, gru este grupo de autores, porque por un lado, el cruce que, que Voss y Jameson, y hasta donde yo sé, no muchos más, hicieron entre la tradición de la Escuela de Frankfurt y el Postestructuralismo francés, pero entendiendo por postestructuralismo la tradición altuseriana y postaltuseriana, sobre todo, mm. Althusser, Balibar, Ranciel. Mm. Bueno, ese cruce entre esas dos tradiciones, o sea, no pedir perdón por cruzar Adorno con Althusser, a Benjamin con Balibar, o sea, no, no pedir disculpas, ¿no? porque uno está siendo demasiado heterodoxo, me parece que ese cruce fue súper fecundo. Y que nos permitió seguir eh, verdaderos problemas. ¿Qué era el materialismo? ¿Cuál era la relación entre teoría y práctica? Eh, ¿Cómo conceptualizar la historia? Problemas, eh, las dimensiones expresivas y estéticas del conocimiento. Todos esos problemas que están en todos estos autores. Eh, bueno, una lógica más o menos provinciana, alemana o francesa tiende a dividirlos, ¿no? En, en, en las tesis o libros donde hay bibliografía de uno, no hay bibliografías de los otros. Mucho después empezó a suceder. Ahora yo diría que sucede un poco más, pero en su momento no sucedía mucho. Eh, había bibliografías enteras de uno o de otro, pero no cruzadas. Vos las cruzaste, y a mí me pareció genial esa implicación. Pero eh, en esos cruces yo eh, no entiendo mucho la presencia de Sartre. ¿No? Quería preguntarte por esa marca, la marca sartreana en tus lecturas, que en alguna entrevista leí que la ponías como una lectura de juventud, como una lectura juvenil. Y quería preguntarte qué, qué impronta, qué, asociada a qué acontecimientos, esa marca entra y produce efectos en tu pensamiento, en tu modo de, de interrogar la historia y los objetos culturales, eh, porque a diferencia de lo que sucede con los otros, me parece que esa marca sartreana está muy presente en, en tu generación, en los que fueron nuestros profesores, por ejemplo pienso en Horacio González también, claro. donde, donde era muy fuerte la referencia a Sartre, eh, y sin embargo mientras pudimos heredar, digamos, y nos siguieron interpelando muchos de los otros autores que ustedes mencionaban permanentemente, yo diría que con Sartre nos pasó que no, no pudimos seguir esa, esa interlocución, esa interlocución que para ustedes tenía mucho sentido eh, y para nosotros por algún motivo, aparentemente, no puedo generalizar porque hay gente que sigue trabajando con Sartre, pero diría que en términos generales, Claro, que. entonces te quería preguntar, bueno, ¿a qué se lo atribuís? O, o si entendés que hubo un, un, una impronta sartreana que tiene que ver con algo que ustedes experimentaron, que los hizo leer, les permitió leerlos, porque es un autor que, como vos decías antes, eh, en esa disputa con Marlo Conti también hay una discusión sobre un posible excesivo subjetivismo o idealismo de Sartre, ¿no? Sí, sí. Que tal vez lo aproxima Heidegger eh, para mencionar bueno. uno, uno de tus trabajos, últimos trabajos, en, en, que editó Hugo. Bueno, ese texto sobre Heidegger, esas críticas a Heidegger, tal vez se le pueden hacer a Sartre, pero ustedes pudieron seguir leyéndolo. Pero eh, no la crítica al nazismo, obviamente. No, no, de, de, claro. Hey. No. No, pero, pero es, esa, esas preguntas originarias, esa, esa posibilidad de empezar preguntando por. Sí, y para sí. nada sí. y eh, Sí. Bueno, eso que, que quería preguntarte. Otra, eh, otra vez es un, es un montonazo, Mira, Por la huella Sartre. ¿Qué fue la huella Sartre para ustedes? Eh, bueno, ya me, me estás implicando en, una, en un colectivo. Y, no, bueno. y está muy bien que sea así, ¿no? Está muy bien que sea así, porque efectivamente es una huella colectiva que tiene que ver con mi juventud, con la juventud de mi, de mi generación y de la generación anterior. Eh, pero ahora voy a eso, voy a, vamos por partes, porque vos me, me preguntas por mis lecturas y, eh, por supuesto, todo lo que has nombrado, todos los autores que has nombrado han tenido una importancia absolutamente fundamental, son autores sin los cuales yo no, no podría pensar nada, ¿no? Lo cual no significa que en todos los casos piense lo mismo que ellos, pero, pero es a partir de ellos, interrogándome sobre ellos, que, que puedo pensar... Eh, eh, elaborar algún modesto pensamiento crítico. Ahora, eh, todos esos son filósofos, teóricos. Eh, para mí ha sido muy importante la lectura de los escritores, propiamente dicho, y las escritoras, ¿no? la literatura, el arte en general, pero muy en particular la literatura y el cine, y las relaciones posibles que se pudieran encontrar entre esas, dos, eh, entre esas dos formas discursivas o dispositivos, para mí fueron fundamentales desde, desde muy joven. Yo, en, en la casa de mis padres, bueno, mi padre era abogado y muy lector de literatura, mi madre eh, profesora de historia, entonces había una biblioteca bastante interesante cuando yo era, cuando yo era un jovenzuelo, no teníamos televisión, eso es, un, es una marca generacional absoluta, la televisión entró a, a mi casa cuando yo tenía ya 17, 18 años, ¿no? eh, y, y estaban, por ejemplo, las novelas, no las obras filosóficas, pero que sí estaban las de Nietzsche, en mi casa, pero estaban las novelas de Sartre y las novelas de Graham Greene, y de algunos autores latinoamericanos, por cierto. Y, y entonces todo, todo eso formó una especie de pastiche que, que fue muy, muy importante en mi formación. Y después vino la política. Esto es algo que, que hay que eh, siempre subrayar, me parece, no porque se pueda generalizar esa experiencia, pero sí porque es la experiencia de muchos de mis amigos o colegas o, o compañeros en, en, de varias instancias, que es eh, la forma en que la política te hace leer, te obliga a leer. ¿no? Nadie que haga política en serio, en la izquierda estoy diciendo, este, puede conformarse con la era Marx aun cuando este, tuviera tiempo y la capacidad de leerse todo más, ¿no? Pero nadie se puede conformar con eso. Es una experiencia que este, te abre, digamos, o eso es lo que me sucedió a mí, a cantidad de otras, eh, de otras eh, vertientes del pensamiento crítico, de la filosofía, de las ciencias sociales, o lo que fuere, eh, y te hacen eh, eh, necesariamente... Eh, entrar en ese, en ese diálogo. Pero vamos al caso Sartre particular. Después, después recordame, porque quiero decir algo más a propósito de lo que vos decías de estos cruces y estas eh, que, que, que, que pueden parecer medio traídos de los pelos. Eh, Sartre fue una lectura muy temprana, como te digo, en, en, en la casa de mis padres estaban las novelas de La náusea, los tres tomos de los caminos de la libertad, el tomo de cuentos que se llama El muro. De manera que yo empecé por ahí, empecé por leerme esas, esas novelas sin entender absolutamente nada. ¿En, en, en qué sentido? No porque sean narrativamente eh, textos particularmente complejos, sino porque tuve que aprender con el tiempo que para entenderlo había que leerse el ser y la nada o la, eh, eh, lo imaginario y esos textos eh, eh, filosóficos tempranos de Sartre porque eran lo que se llamaba en una época novelas de tesis, donde, este, a través, pero, pero eran novelas de tesis muy particulares donde los personajes, y ahí entraba digo, la, esta cuestión de la singularidad existencialista, por ponerle una etiqueta rápida, entraban eh, eh, eh, eh, o participaban de esas novelas o, o obras de teatro, ¿no? que estaban las obras de teatro también, por supuesto, de Sartre, eh, personajes de una enorme carnadura, de una enorme singularidad en efecto, personajes irrepetibles, personajes que no... Que no eran una, un, un mero ejemplo, una mera aplicación o una mera ilustración de alguna tesis filosófica o política, sino que tenían una carnadura propia, estaban llenos de contradicciones, llenos de pequeñas miserias, a veces grandes miserias, eh, que no permitían ninguna clase de idealización. Bueno, esto para mí fue un, un entrenamiento muy importante. En, en, eh, en la, digamos, en la no, en no caer en la generalización o en la receta, digamos, rápidamente aplicable. Y lo fue para toda mi generación y la generación anterior. Cuando yo tenía 20 años y circulaba por el bar La Paz, eh, era sartreano. ¿Qué otra cosa podía ser? Estoy hablando de de mediados de principios o mediados de la, de la década del 60. ¿Qué otra cosa se podría hacer cuando salíamos de este, tener por lo menos alguna referencia general a la revista Contorno? ¿no? A los hermanos Viñas, a Ramón Alcalde, a León Rosichner, a Mazota, a todos los que circulaban, incluso Sebreli que en esa época era también Sartreano. Por cierto, entonces eh, eh, todo eso conformaba una especie de aire que respiraba casi, casi naturalmente. Y, y estas lecturas tempranas de Sartre a mí me sirvieron y que sigo conservando, porque cuando uno dice lectura de juventud, parece que fue eh, como leer a Hermann Hess, ¿no? que eh, todo adolescente que se respete. De mi generación, tenía que leer a los 17 años a Germán que y bueno, después era un autor que te lo olvidabas totalmente y nunca más figuraba en tu, en tu biblioteca, pero era casi este, obligatorio. Bueno, con Sartre no me pasó eso, sino que fue una especie de amor continuo a través de toda mi vida, no solamente a las ideas, muchas de las cuales me pueden parecer discutibles, o no principalmente, si querés, a las, a, las, a las ideas de fondo, sino sí a una escritura absolutamente poderosa que me deslumbró, sobre todo en la ensayística de Sartre. Yo me he pasado toda la, la vida fracasando en intentar este, imitar a Sartre, ¿no? este, al revés de como decía Mazota que decía que había que pensar como Sartre y escribir como Magló Ponty. Bueno. Eh, entonces eso, eso para mí, y me parece que esa impronta explica en alguna medida esto que vos decías de los cruces medio extemporáneos, ¿no? De lecturas. Eh, no me extraña tu extrañeza, eh, respecto de la figuración de Sartre en ese elenco que vos eh, enumeraste, porque es mi propia extrañeza también. Yo también me pregunto cómo meterlo a Sartre junto con, bueno, no, Sartre y Althusser, no puede haber este, enemigos teóricos más, más fuertes dentro del mismo campo aproximado de las izquierdas, que, que Sartre y Althusser. ¿no? Eh, sartre y Benjamin es algo muy, muy difícil de, de conciliar, quizá un poco más se podría pensar en la relación sartre Lucas, ¿no? eh, pero de todas maneras, esto, estas son las cuestiones individuales, las cuestiones subjetivas, que yo decía, lo que me parece importante es pensar en esos cruces, pensar en la utilidad de esos cruces que vos muy bien señalabas, porque ahí hay un peligro muy grande, vos lo sabés tanto mejor que yo, que es el peligro de lo que se suele llamar el eclecticismo, no Entonces, acumulás bajo ese bajo esa, este, rubro del marxismo occidental, acumulás nombres, teorías, experiencias personales también, tan diversas, ¿no? O un adorno que nunca, jamás tuvo nada que ver con ninguna política concreta ni práctica, este, frente a un Lukács, ¿no? Este, que sí la tuvo y fue bien trágica, o a un Sartre metido en... Este, la cuestión de la guerra de Argelia mayo del 68, presidiendo el tribunal Russell de, de los crímenes norteamericanos en Vietnam, etcétera, etcétera, eh, que dos veces le pusieron una bomba en su departamento y zafó de milagro, porque por supuesto estaba en el café de flor con Simón de Beauvoir, discutiendo <risa> no sé qué cosa, eh, porque se pasaba la vida ahí, escribía ahí, así que los... los, los los terroristas estos estúpidos... Este, bomba bomba en lugar en la el, bomba en el lugar equivocado. <risa> bueno, pero no me quiero ir por la rama porque si me pongo a contar anécdotas de Sartre no tengo una nota. <risa> eh, a, lo, a lo que apuntaba era a, esto, a este peligro del eclecticismo que efectivamente existe, salvo que uno piense esos autores, esas teorías o esas, esos eh, estilos de discurso incluso, uno los piense no como necesariamente conciliables, eh, mucho menos identificables o promediables entre todos, sino como suplementos unos de otros, eh, muchas veces conflictivos, pero que en, en, ese, en ese mismo conflicto permiten para cada uno pensar lo que él no pensó y que quizás sí pensó el otro, ¿no? uh -huh. Doy un ejemplo a cualquiera. A mí siempre me pareció que la teoría de la interpelación ideológica de Althusser es perfectamente suplementaria del de eh, eh, análisis de la industria cultural de Adorno y Jorge por ejemplo, ¿no? Y en otro sentido las tesis de filosofía de la historia de Benjamin. Bueno, a lo mejor esto es un disparate lo que estoy diciendo y estoy totalmente equivocado, pero hagámonos la pregunta, exploremos la, la, la posibilidad y veamos qué eh, sale de ahí. ¿no? Y en el caso de Sartre, no hay que olvidarse eh, que Sartre escribió un famoso texto que se llama Cuestiones de método, que después lo escribió en el 57-58 y en el 60 entró como introducción o prólogo a eh, la crítica de la, ese monumental tratado, ¿no es cierto?, que se llama la crítica de la razón dialéctica, que, que tiene muchos problemas, muchos defectos, pero que por suerte cuenta con ese prólogo absolutamente espléndido donde ya en 1957-58, Sartre se inscribe totalmente, yo diría con ese prólogo, en cierta tradición del, del marxismo, del llamado marxismo occidental, porque es una crítica del marxismo, es una crítica del congelamiento del marxismo hecha, por lo menos en la intención de Sartre, hecha desde adentro de, del propio marxismo, es una crítica del estalinismo, sin duda Sartre venía a de describir, después de las vacilaciones que le conocemos, no es cierto, a principios de la década del 50, Sartre venía a de describir el fantasma de Stalin después de la eh, invasión a Hungría, ¿no? después de la, la, los tanques en Budapest. Entonces, virulento panfleto en contra de Stalin y se despacha con cuestiones de método que para mí queda totalmente incorporado. A, a, a la tradición crítica del marxismo occidental. Sin duda, con Sartre, con la filosofía en el sentido más duro del término de Sartre, hay un problema que es el exceso de confianza en la conciencia, ¿no? lo cual lo hace eh, incompatible con otros de mis grandes intereses que vos has nombrado, que es Freud y el psicoanálisis en general. Incompatible, pero no insuplementable, para volver a esa, a esa figura, ¿no? Porque también Sartre escribió un gran guión de cine eh, dedicado a Freud, ¿no es cierto? guión biográfico sobre Freud, que, que se No, hizo... no lo conozco para nada, ¿cuál es? Ah, bueno, bueno, no, es un gran guión. Es un ah, gran mirate. guión, pero ahora, ahora te voy a... Cuento primero la anécdota... Y, y, y hacemos un poco un, un pequeño análisis, porque ese guión se lo pidió a Sartre John Huston, gran director ¿no norteamericano. Entonces Sartre le escribe un guión de algo así como 700 páginas. Está, está, está publicado por Alianza Editorial, se, se, se puede conseguir más o menos fácilmente. Eh, entonces, John Huston, por supuesto, se lo destrozó, lo recortó, lo achicó, qué sé yo, y Sartre, eh, eh, muy enojado, eh, exigió que se retirara su nombre de los créditos de la película. ¿no? Mm -hmm. Es un guión sobre el joven Freud. El joven Freud lo hace, para seguir con, con la, el chusmerío, lo hace Montgomery Cliff, <risas> nada menos, en, en la película, ¿no? Eh, que se llamaba, la película en castellano tuvo el disparatado nombre de Pasiones del Alma, creo que fue así. ¿no? Ah, mira. Eh, bueno. La voy a ver. Guión <risa> el, el guión muy sintomáticamente es sobre el joven Freud, el Freud estudiante de Charcot y después estudiante de la histeria, o estudioso de la histeria, etcétera, etcétera, y se detiene en el momento del descubrimiento del inconsciente. Mm. Con eso Sartre no se mete. Es decir, se detiene en 1895, por decirte algo. Sí, Sartre no habla de Porque evidentemente tiene un problema con eso. ¿no? Es, es, muy, es muy interesante... Es muy interesante, me voy a permitir un pequeño psicoanálisis al paso de Sartre, una, una interpretación silvestre, porque es muy interesante que Sartre se detenga ahí y que la, como vos sabés, todos, todos, absolutamente todos los textos más importantes de Sartre están inconclusos. Todos se detienen y prometen una continuación, digo, el ser y la nada, la crítica de la razón dialéctica... El saint El idiota de la familia, son todos textos inconclusos. Sartre siempre se detiene en un momento cuando debería continuar. Uh -huh. Porque, qué sé yo, porque piensa más rápido de lo que puede escribir o al revés, no, no, no, o, o, o, o sus obras demasiado ambiciosas, pero de todas maneras eh, es, es interesante esto, porque Sartre yo creo que se asusta se asusta porque está más de acuerdo con Freud de lo que él mismo quisiera creer. ¿No? Basta leer, por ejemplo, el famoso capítulo sobre la mala fe en el ser y la nada. Uh -huh. Para ver cómo Sartre se acerca peligrosamente para sus propias premisas a la noción de inconsciente. ¿no? Y recordemos que él creó una cosa, inventó una cosa que nunca practicó él, pero muchos de sus seguidores sí, que se llamaba psicoanálisis existencial, o sea, no renuncia al término psicoanálisis, no lo llama psicología existencial o intervención existencial, lo llama psicoanálisis. Entonces ahí hay, hay, hay una, muchas más cosas de las que uno podría creer a primera vista que pensar en esas relaciones. Sartre no tiene nada que ver con Freud, pero de alguna manera está eh, eh, ahí dando vueltas alrededor de, de una cantidad de problemas comunes. ¿no? Claro. Y, y eso lo hace eh, muy interesante porque hace, para volver para atrás, hace al interés de Sartre por los sujetos concretos, digamos, uh -huh. ¿no? No, no, no solamente los individuos, que es una palabra siempre, siempre problemática, sino por los, por los sujetos concretos. Y, y ahí hay... Eh, me olvidé lo que te quería decir a propósito de esto. Ahí hay, en, en todo caso... Ah, esto. Eso es muy interesante para el marxismo, para un marxismo cálido, como diría Ernest Bloch, ¿no es cierto? Uh -huh. Para un marxismo concernido también por las miserias de la vida cotidiana, y no por las grandes, no solo por las grandes estructuras económicas o, de la, o las leyes de la historia, que sea, cosas que hay que tomar en cuenta, desde luego, pero que se encarnan de maneras a veces muy, muy singulares. ¿no? Y, y entonces es el caso, yo diría, eh, quizá el marxismo no sea lo más interesante de Sartre. ¿Eh? Finalmente no, no fue nunca un gran lector de Marx Sartre. Lo leyó, indudablemente, pero no, no lo leyó más bien tardíamente y, no, y escribió la crítica de la razón dialéctica, que desde el punto de vista de un marxismo más o menos eh, clásico tiene una cantidad de, de problemas. Pero eso no significa que Sartre no sea interesante para el marxismo a mí me parece que sí claro. no, y, y como, como es interesante para tocar otro tema espinoso que vos incluiste en la pregunta como es interesante Heidegger yo creo que Sartre en un punto no tiene nada que ver con Heidegger a pesar de que fue más o menos su discípulo al inicio no es cierto pero, pero también es interesante Heidegger para el marxismo es ¿no? mucho más problemático, claro, está. Sí, sí, sí. No, pensaba pensaba en otro límite si le hiciéramos un psicoanálisis, yo lo conozco muy poco, pero, yo también, eh, pero no. pensaba en la disputa que tiene con Adorno a propósito de, de la prosa y de la poesía en commitment claro. y tal, también puede ser un gesto suyo de autodefensa, digamos, de él como escritor de prosa, y no de poesía, él como escritor de, de, no, de novelas y escritor de, de guiones y de obras de teatro, ¿no? De, Te referís al arte, claro, claro. Es, sí. otra, es otra dimensión, es la dimensión en la cual se construyen sí, sí. personajes y efectivamente esa, esa capacidad de construir personajes vivos con contradicciones, con tensiones, con todo eso, que es lo que puede hacer un escritor, ¿no? Que tal vez un filósofo no lo puede hacer, Puede conceptualizar el tipo ideal, pero, o un sociólogo, ¿no? Pero no. Sí, pero sí. Le, le falta capacidad para construir. Bueno, esta, esta, el... es la enorme, esta es la enorme riqueza que, de un autor como Sartre, que me parece que este, los marxistas tendrían que saber aprovechar. Sí. No hay hay solo dos intelectuales europeos de la más o menos coetáneos, contemporáneos. Eh, que, que hayan sido capaces de hacer eso, que son Sartre y Pasolini, en Italia. Uh -huh. ¿No? Pasolini incluso un poco más, porque Sartre hizo de todo. Sartre escribió tratados de filosofía, que Pasolini no, pero escribió estos novelas, obras de teatro, guiones de cine, uh -huh. ensayos eh, políticos de toda clase, las grandes biografías, Letras de canciones, para Juliette Greco, eso es, es, es un dato simpático, fantástico, esa musa del existencialismo que en los años 50 cantaba en las caps de, de, de, de, de, de, la, de la Rive Gauche, ¿no? Bueno, Sartre escribió tres o cuatro letras para ella. Y Pasolini hizo absolutamente de todo, ¿cierto? La importante, eh, todo el mundo lo conoce como cineasta, pero fue eh, uno de los más importantes poetas de la lengua italiana en el siglo XX. Esto con, consensuado por la crítica y tiene obras de teatro y tiene novelas, y tiene este, todas sus películas y hacía la, diseñaba la escenografía para las obras de teatro que él montaba porque era un buen dibujante y bastante considerable pintor, etcétera, etcétera. Entonces, esa, ese enorme abanico de experiencias, porque no son sólo no eh, desarrollos intelectuales, son experiencias vitales, como decías vos al principio. Uh -huh. y, y eso es lo que hace a estos autores, eh, eh, me parece, imprescindibles eh, para, para un pensamiento crítico, no solamente marxista, pero, por supuesto, para el marxismo como pensamiento crítico. Bueno, la siguiente pregunta que te quería hacer era, un poco tenía que ver con esto que mencioné al pasar, eh, pero es, es el terreno en el que estamos, digamos, le puse el título Sociología, Filosofía y Ensayo. Porque en, en una entrevista que, que leí que me gustó mucho, que te hicieron en 2016 para la revista La Fuga. Sí. Eh, vos eh, te preguntaba por, por el, tu interés en el ensayo, ¿no? Creo que es de España, ¿no? La, la revista. Eh, no, sé, no es de Chile. Es de... De Chile, si no me equivoco. Ah, me, me la imaginé porque hablaba con cierta lejanía de Argentina, me, me, me, me la imaginé más, más lejana, eh, porque hablaba un poco de la tradición del ensayo en la Argentina y de la tradición del ensayo desde Sarmiento a Viñas, decías vos. Bueno, eh, te preguntaba por qué le interesa el ensayo y vos ponías, bueno, como una especie de triángulo, ¿no? Por un lado... Eh, cierto interés en el ensayo filosófico, y ahí estaban Sartre, Merleau-Ponty, pero también la escuela de Frankfurt. Claro. Eh, después, cierto estilo de escritura y de intervención, eh, el ensayo como cierto eh, estilo, cier cierta manera de escribir y de, y de intervenir, de introducir la propia práctica en la escena. Y eh, una un interés por el ensayo que era en realidad una respuesta en las ciencias sociales que rechazaban al ensayo, ¿no? Entonces yo veía un poco el interés en, en el ensayo eh, constituido en, en, en tres, en, en un triángulo, que era por un lado un interés filosófico, por un lado un interés en cierta dimensión estética, cierta for, estética en sentido amplio, ¿no? Cierta forma de la intervención, cierta cierta sensibilidad para tratar los temas, pero también cierto modo de presentarlos, eh, y eh, una relación con las ciencias sociales, y en particular, siendo que vos sos sociólogo y te recibiste, si sí, no entiendo mal, en los años 60, cierta... No, eh, no, no. Después te no. cuento eso. Bueno, en realidad... Ah, lo no, recibiste después, ¿no? Fue después cuando... Yo se terminé, terminé la carrera, yo, yo entré tardíamente a la Facultad de Filosofía y Letras, la carrera de Sociología se cursaba sí. en los años 60 en Filosofía y Letras. Entré tardíamente porque eh, era una persona sumamente indecisa, vamos a decirlo así, tengo dos años de Medicina y dos años de Derecho. Ah, mira, lo de, lo de Medicina no lo sabía, lo de Derecho sí. Bueno, en el medio, en el medio de un año de Colimba, que en esa época se hacía, bueno, es decir que yo ya tenía como 24 años cuando entré a la Facultad de Filosofía a fines de los años 60 y me recibí, me recibí no, bueno, sí, terminé de cursar y aprobar todas mis materias en el año 74, cuando empecé a hacer mis, eh, los trámites para recibir el título, vino la intervención de Lagano y sí. después vino el golpe del 76. Sí. Y a mí no me convenía andar asomando la nariz demasiado por este, la Facultad de Filosofía. Yo no me exilié, pero este, bueno, tenía mis, mis pecadillos en mi mochila, ¿no es cierto?, para ellos. Entonces... Uh -huh. Recién en el año 84 volví a reiniciar esos trámites para encontrarme con que me habían perdido dos materias. En sí. las sucesivas mudanzas de la carrera que pasó por la Facultad de Derecho y después por la Facultad de Arquitectura, porque dependía bajo la dictadura, dependía directamente del rectorado, era de una carrera decididamente intervenida, o sea que tuve que este, cursar dos seminarios para recuperar una especie de equivalencia de esas materias que me habían perdido, y los dos seminarios los cursé con Atilio Borón, ahí lo conocí. Ah, mira. mira. Ahí, nos, ahí nos conocimos y después fui adjunto de, de Atilio. Claro. Viste trabajando con él. Sí. Bueno, vino bien, vinieron bien esos dos seminarios. Fenómeno, ¿no? no, lástima <risa> unos 10 años o 12 o en realidad, porque recién recibí mi título este, en el año 86, 87. Claro. <risa> claro, Bueno, tuvo su costo, pero fue productivo. Tuvo su costo. <risa> y entonces, sí, sí, sí, yo estudié, yo me, me. Sí, tengo, como digo siempre, un poco en sorna. Tengo un papel de la uva que me informa que soy sociólogo. So sociólogo. Este, bueno, la... eso, eso, eso del de, de, de ensayo con estas patas, ¿no? Esto, este, este triángulo, este triple interés, una, una toma de posición, digamos, en cierto estado de las ciencias sociales y en particular de la sociología, que ¿Qué? es anti-ensayístico, y entonces el interés del ensayo ahí surge también como respuesta y como posición de límites de la ciencia actual, eh, pero también eh, asociado a cierto modo de reflexión filosófica y eh, a cierto estilo de intervención. Entonces, eh, yo me, me preguntaba un poco, eh, ¿por qué la sociología, por qué dirías que la sociología... Eh, hoy, si es, si es que sigue siendo así, eh, necesitaría de la filosofía eh, y a la vez ambas necesitarían del ensayo. Eh, y también porque la filosofía necesitaría, porque este triángulo, ¿no? Porque pensaba, cuando, cuando leía esta, este, este múltiple interés que converge en el ensayo, pensaba un poco, me acordaba un texto de ser que se llama Filosofía y Ciencias Humanas, sí. eh, en el cual dice, bueno, las ciencias sin la filosofía devienen en técnicas. Las filosofía sí. sin las ciencias caen en el solipsismo idealista. Eh, y entonces, la única manera de mantenerlas funcionando para que sean críticas es justamente destotalizarlas o plantearles este exceso que siempre les molesta. Eh, Jameson usa otra figura que, que siempre me pareció muy interesante también en el libro sobre Adorno, Marxismo Tardío, o uno de los libros, pues Adorno está por todos lados, pero eh, donde dice que Adorno tiene un tipo de pensamiento estereoscópico, ¿no? Que dice, por un lado, el concepto tiene que poder desarrollarse en la inmanencia filosófica todo el tiempo, pero por el otro lado está como expuesto. A, una, a un estilo de pensamiento mucho más a la intemperie, mucho más sórdido más sociológico, ¿no? No sé, yo me imaginaba cuando lo leía datos, estadísticas, tablas diciendo la cantidad de pobres, diciendo cuánta gente hay en la calle, bueno. diciendo eh, bueno. esas dimensiones, digamos, de la vida rústica a la que la filosofía muchas veces consigue abstraerse por malas razones, pero... Eh, entonces, nada, me interesaban esas imágenes del pensamiento estereoscópico yo pensaba como un ojo visco, ¿no? Un ojo visco que por un lado dice... Hay que Hablando de Sartre, Sartre, sí, sí. Ah, era visco Sartre. Sartre, <risa> no que era totalmente extravico, en realidad sería el término correcto. Sí. Tenía un ojo totalmente desviado para afuera. Ah, mira. Lo cual siempre fue, fue motivo de, de, de humor... Que la gran compañera de su vida se llamará Beauvoir. Es Ajá, decir, sí, ella vista, se sí, pues, si bueno, podría traducir sí, eso, ¿no es cierto? Sí, sí. <risa> eh, bueno, nada, en eh, relación. Relájame... No, Sí. A, a, a esto, quería preguntarte eso, si pensás que este triángulo, qué importancia tuvo, si es que alguna, este triángulo en la constitución de tu pensamiento, estas tres patas, no, digamos. Pues claro que tuvo una importancia enorme. Eh, mi, mi, mi amor, mi, mi interés este, por el ensa, y mi defensa, casi militante, uh -huh. diría, del, del estilo ensayístico, tiene que ver con por la literatura, justamente me parece que el ensayo es, eh, forma parte de la literatura, ¿no? Este, es un género de la literatura, como lo es la poesía, la novela o lo que fue, el cuento, qué sé yo. Y está el ensayo, está el ensayo donde lo que se hace es partir siempre de preguntas que no necesariamente eh, van a tener una respuesta. Y a mí me parece eso un ejercicio eh, intelectual de eh, eh, primerísimo orden para el pensamiento crítico. El, el estar chocándose todo el tiempo con la posibilidad de... de bueno, siempre se hace el chiste a costa de, del pensamiento científico de que todo ensayo incurre en el error, ¿no? ¿Viste La idea de ensayo y error, bueno, sí, el ensayo... Eh, casi siempre incurre en el error, pero ese error puede ser enormemente productivo cuando lo que vos querés elaborar son nuevas cuestiones, nuevas preguntas, nuevas eh, incertidumbres o como se quiera decir. Y eso es algo eh, que no es fácilmente tolerable y cada vez lo es menos, podemos tratar de historizar incluso un poco ese problema, cada vez lo es menos tolerable por parte de ciertas eh, formas de pensar las ciencias sociales, la sociología en particular, ya que vos te referiste a ella, eh, mucho más rígidas, ¿no? la forma del paper. Hace poco estuve, eh, hace un par de meses, en una mesa redonda donde se discutía esto, se discutía, se llamaba ensayo versus paper. Y, y, y, y este era el problema, es, es difícil de discernir, es difícil de discernir, pero me acuerdo que alguien que estaba en la mesa, Martín Cohen, hizo una referencia, porque es, es profesor, ¿no es cierto?, en la, en la carrera de letras, en la Facultad de Filosofía, hizo una referencia muy graciosa, porque él decía, yo no puedo entender eh, esas, esas tesis o papers que empiezan por tener que... empiezan ante, ante todo por el resumen y las palabras clave. O sea, que ya hay un dispositivo, ¿no? una pequeña jaulita de hierro que te encierra y los objetivos. no Los objetivos y después las conclusiones que se refieren a esos objetivos. Eh, con lo cual, decía él, esa tesis se podría haber ahorrado 400 páginas de escritura, porque las conclusiones a las que llega ya las tenía de antemano, ¿no es cierto? Entonces yo decía, yo eh, eh, le pondría súper sobresaliente a una tesis cuyas conclusiones desmintieran absolutamente los objetivos o las hipótesis de entrada, ¿no es cierto? Esa, esa, eso para mí sería una tesis ensayística, una tesis donde, este, lejos de tener certidumbres previas, se demostrará lo contrario de lo que uno pensaba cuando, cuando empezó a escribir. Bueno, esta me parece que es la... y esta es una pelea muy vieja ya en la... En la en la Facultad de Filosofía y Letras, en la carrera de sociología, de sociología a fines de los décadas del 60, ya estaba esta pelea, porque estaba Gino Germani, que no era el más rígido contra, contra ciertos este, prejuicios no o retroactivos que hay. No era el más rígido y, y, y, y en varios de sus textos se acerca bastante a la forma ensayística que uno... Sí. Este, defendería más allá del contenido de las ideas, que uno puede estar más o menos de acuerdo, etc. Pero, eh, pero de todas maneras estaba esta pelea y uno de los... Horacio González era uno de los más, desde las llamadas cátedras nacionales, uno de los más eh, aguerridos defensores de la forma ensayística contra la sociología que se llamaba científica, el estructural funcionalismo de norteamericano y demás, ¿no? Este, entonces, bueno, ahí entraba, eh, en el medio de esta pelea entraba el marxismo, por supuesto, ¿no? Eh, era una forma donde la ciencia social eh, estaba necesariamente atravesada, digo, la ciencia social, lo que después eh, se llamó sociología, la economía, la historia estaba atravesada por la filosofía, inevitablemente, porque ahí estaba la referencia a la tradición filosófica del idealismo alemán, contra el cual eh, este Marx levantaba sus propias, sus propias críticas y sus propias tesis, y, y eso constituye después toda una historia en la sociología. Pensá en los nombres de los grandes sociólogos, desde Durkheim, pasando por Weber, todos tienen formación filosófica necesariamente. Weber era un gran lector de Nietzsche. ¿No? Entonces es, es imposible. Eso que vos llamás un triángulo, bueno, se puede llamar un triángulo en el sentido de que sus tres lados son inseparables, porque en cuanto uno se separa ya no es más un triángulo. Entonces efectivamente eh, me parece que uno puede poner eh, más el acento en uno en uno de los lados o en la base o en el otro lado, pero son este, filosofía, ciencia social y ensayo, para mí son eh, cosas absolutamente, sin duda se puede distinguir entre esas cosas, porque tienen lógicas diferentes, pero no se pueden separar. Y lo que ha sucedido eh, en los últimos años, porque hay dos referencias que vos hiciste, que no quiero dejar escapar. Una es qué pasa con las ciencias sociales, con todo esto, efectivamente, qué pasa, más estrictamente hablando, con la academia. Y la otra es eh, a la tradición ensayística argentina. ¿no? Eh, rápidamente, mirá, eh, en, en las últimas décadas esta situación se ha agravado. Se ha agravado porque la universidad, o la lógica universitaria y académica en general, o de la investigación, la investigación y la docencia, tiende, y la escritura, tiende a cantonarse cada vez más en eh, kiosquitos cerrados, para, para decirlo muy este, vulgarmente, ¿no? Y en las eh, ultra especificidades de cada uno de esos kiosquitos, y en, la, y en la lógica del paper, este, en la revista con referato y todo esto que ya sabemos, que eso es eh, eh, completamente atentatorio contra la libertad de escritura ensayística que uno, que uno podría defender. Y que efectivamente es una gran tradición en la Argentina. Este, porque, bueno... Eh, yo puedo uno puede ser todo lo marxista occidental que quiera, y benjaminiano, y sartreano, y adorniano, pero es argentino, es latinoamericano también, uh -huh. y entonces la, la, la, la, la enorme importancia que tiene esa tradición, en cierto, en cierto modo, aunque el nombre ensayo es un invento francés, el primero que lo usa es Montaigne en el siglo XVI, eh, yo diría que es, este, es casi un invento argentino. Sí, sí, decías eso de en la entrevista, me parece lindo. El estilo particular con que se ha, ha sido usado, como vos decías, desde Sarmiento hasta contorno. Otra vez, uh -huh. más allá de lo que uno piense de los contenidos ideológicos, políticos o filosóficos, ¿no? Pero, pero eh, es, es, una, es, es imposible pensar la cultura argentina sin el ensayo de Sarmiento, de Alberti, de Martínez Estrada, de Los Viñas, o de Rosichner, ¿no es cierto?, o de Ramón Alcalde, y continuando, porque eh, aunque está muy, bastante alicaída y degradada, diría yo, hay todavía este, se conserva el prestigio de esa referencia en la, en la cultura argentina, ¿no? cada vez más separada de la academia. Esta es la, la, esta es la desgracia, me parece, porque a, a, a, a, a, aún contándote todo lo que te conté, todavía en los años 60 había una porosidad mayor, digamos, entre las aulas de filosofía y letras y el café La Paz, para volver a esa figura emblemática que acaba de desaparecer, ¿no? Muy simbólicamente digo muchos de los personajes que desfilaban por el café y eran nuestras referencias intelectuales eran también nuestros profesores en la Facultad de Filosofía y Letras claro que no hablaban de la misma manera dentro del aula que en el café pero pero allí estaban todas las enorme cantidad de conexiones posibles para hacer que se perdieron se perdieron entre muchas otras cosas, por la mercantilización, digamos, cada vez más aguda del conocimiento, de la investigación y del saber. ¿no? Sí, eh, no obstante, eh, por ejemplo, para mi generación, eh, todos ustedes, que eran los que sostenían las revistas no científicas paralelas, digamos, eh, paralelas, sostenedoras del ensayo y críticas del academicismo dominante, progresivamente dominante, dentro de la facultad de ciencias sociales, por ejemplo, eh, pero eran los mismos, ustedes eran nuestros profesores en, las facultades, en la facultad, es decir, ustedes presentaban ah, sí, sí, bueno. las materias y lo que, te, lo que eh, a mí me, ese me parece un, un ejemplo genial de dialéctica, ¿no? Porque eh, la universidad argentina, eh, digamos, rechazaba a aquellos que sin embargo eran sus profesores, eran los que sostenían las cátedras, eran los que daban las materias más interesantes, y que a su vez tenían un sistema de revistas que eran críticos de esa institución, pero no como si fueran ajenos a esa institución, porque por otra parte pertenecían a ella. Entonces, sí. ese sistema, digamos, de una institución... Eh, digamos, dividida internamente, en cierto modo, ¿no? era, era una institución que, que eh, por ejemplo, el, el todo el sistema de papers y de revistas científicas expulsa hacia su exterior a las revistas ensayísticas. Pero las revistas ensayísticas son sostenidas por los profesores de la facultad. ¿no? Es, es, es loco ese sistema, y yo creo que, bueno, ese, es ese... bastante único, porque me parece que, que en otros sistemas, tal vez, pienso, por ejemplo, el chileno, tal vez es más expulsivo, o al menos los chilenos lo plantean más así. Pienso en Willy Tyer, pienso en Elisa del Selby, Selby eh, pienso en, eh, bueno, en, en gente más joven, más de, en Raúl Rodríguez Freire. Eh, pienso que Alejandra... Eh, Castillo, pienso que hay veces que eso aparece como si la universidad chilena fuera muy abroquelada y expulsiva, y sin embargo ellos están en la universidad. Ellos hacen las revistas, ellos sostienen las editoriales, que son críticas de ese cientificismo, pero también están en la universidad. Bueno, sí. creo que en el caso de Argentina ustedes lo tenían muy claro, ¿no? Que la institución era una institución dividida, ¿no? Era una institución dividida, eh, todavía yo recuerdo en los años 80, 90, eh, que yo los 80 empecé eh, carrera eh, docente, digamos, dentro de la, de la Facultad de Filosofía y, y, y también de Ciencias Sociales, eh, todavía estaban las pullas entre los que se llamaban los ensayistas y los científicos, ¿no? Claro. Este, así como en el bar La Paz no se sentaban en la misma mesa los poetas y los tecnócratas este, existía esa esa división. Los tecnócratas eran, por ejemplo, los sociólogos que hacían investigación de mercado y esta, y estas cosas, no los economistas. Bueno, eh, o sea que eso siempre se, de alguna manera se se conservó. Pero es cierto, yo no no conozco en detalle que pasa en la Universidad Chilena, conozco este, los conflictos que provoca, que conocemos todos, ¿no es cierto? Y, no. los miles de estudiantes en las calles cada tanto, bueno. Pero la Universidad Argentina, la UBA por lo menos, que es la que puedo conocer mejor, pero yo diría la Universidad Argentina en general, eh, eh, tiene otra lógica, eh, esto, esto hay que decirlo también. Bueno, hizo la reforma universitaria, eso no, no, uh -huh. es, eh, no es un dato menor, si bien yo soy de los que sostienen que eso ya está perimido y que hace falta una segunda, pero, uh -huh. pero bueno, hay una tradición de actividad política y por lo tanto ensayística, porque hay una relación sin duda, ¿no es cierto?, uh -huh. eh, sin necesidad de que sea demasiado explícita, pero la, el ensayo es una política de la escritura, es una política de, la, de las ciencias sociales o de la filosofía. ¿no? Eh, hay, hay una tradición de actividad política ahí muy fuerte, eh, no, siempre, este, no siempre para mejor, pero en todo caso interesante en este en este sentido. Entonces, sí, es cierto, son los mismos profesores, los mismos este, que son profesores adentro e intelectuales críticos afuera, no sé cómo, cómo se arma eso. Pero intentamos, los que creemos en eso, serlo adentro también, porque finalmente... Claro, eh, claro. Sí, sí. Lo que pasa de, es que es nunca, cierto que... Yo nunca llegué... Mirá, ya lo citamos varias veces hoy, pobre, pero nunca llegué a las audacias docentes de Horacio González. ¿no? Uh -huh. Yo era, desde el punto de vista formal, un profesor más tradicional, si vos querés. ¿no? Me paraba delante de la clase, daba mi clase, <risa> bueno, me hacían preguntas, me interrumpían, discutíamos, y chao. Pero no me subía al, al colectivo 60 para recoger en cada. Las, las, este, las, ¿cómo se llama? Las, eh, los escritos de los alumnos en cada parada del 60 hasta el Tigre, como hacía Horacio, claro. Hay cosas por el estilo, ¿no? Bueno, quería preguntarte, eh, precisamente por esto que mencionabas recién, eh, que se podría decir eh, poniéndole un título: eh, ensayo. Eh, Política y eh, esta dimensión más de el pensamiento, ¿no? O sea, el pensamiento, la política, el ensayo, eh, asociada, cruzada más bien, con, como vos mencionabas, eh, no solo la política en general, sino una política en particular y una teoría en particular, que hace de, de esos términos, términos tensionados indisolubles, que es el marxismo, ¿no? Eh, ahí me acordaba, eh, por un lado, de, eh, más que me acordaba, leí una referencia que me pareció hermosa eh, en, en esa entrevista que mencionaba recién, que hiciste en la revista La Fuga, eh, Citándolo a Barthes, ¿no? Decías el ensayo es eso que uno podría escribir si cuando está leyendo y cada tanto levanta la cabeza y asocia eso con muchas otras cosas. Bueno, partes claro, si dice. Otras cosas, sí, sí, sí, sí. Esas asociaciones se si escribieran serían un ensayo, ¿no? Eso sería, un sería ensayo, como Todo eso que es necesario pensar para descifrar un poco algo que uno dice, uh, esto es importante, pero todavía uno no sabe por qué es importante. O sea, es algo es. como que, que sí. se impuso ahí y que nos lleva un rato entenderlo, ¿no? Incluso si eso que se impuso es una idea propia. Eh, vos citás en esa entrevista que te, que te pasó esto con, con una frase de El sitio de la mirada, ¿no? Eh, una, ponés una frase, decís, uh, esto es así, pero después te sí, sí. lleva un montón de levantar la cabeza, es decir, de ensayo. Claro, ¿Por qué, ¿Por que qué se qué? me ocurrió eso? Sí, sí. Claro. Sí. Restituir las conexiones. Pero a vos también te, y pasa, no te, pasa, te pasa, Gisela. a vos también te pasa. Yo te leo a vos y encuentro eso que vos me estás diciendo, que te debe, te debe pasar. Que decís, ¿por qué se me ocurrió esto? A ver. Sí, sí, eh, sin duda. Sí, sí. Patiémoslo, sí, sí. patiémoslo un poco, ¿no? Como. Como patiendo No, en parte uno podría feliz. decir que, en realidad, los libros empiezan por el final, porque a uno le, le, le, se le ocurre esa idea, y en realidad todo el libro, pero para atrás, es un intento de ordenar por qué había que llegar a esa idea muchas veces, ¿no? Sí, sí. Y como que es una introducción el libro, el libro es una introducción de una idea que cayó a veces. Pero yo lo que quería poner es, es esa imagen en tensión con esto, con otra imagen que me parece que es muy fuerte en el ensayo y en el marxismo, que, que en, en esa entrevista, si no recuerdo mal o en otra, vos decías que la importancia de, de, de la dialéctica, de la dialéctica materialista y marxista era cierto espíritu, cierto temple, cierta apuesta de entender la historia como un campo de batalla cuyo sentido no está definido antemano, es decir... Eh, algo en lo que siempre hay que seguir haciendo movimientos y que está ahí tambaleándose, ¿no? Pero hay que hacer movimientos que van a implicar una cierta violencia, van a implicar un, un, una oposición, van a implicar... Entonces, nada, el ensayo y el marxismo me quedaban configurados eh, entre este gesto sutil de levantar la cabeza y decir, uh, todo... Hay que darle una vuelta más, una vuelta más, una vuelta más. Y el otro gesto, decir, hay que tomar posición, hay que dar una disputa por el sentido. Me parecía que, de nuevo, acá aparecía una imagen tensionada, como mínimo, ¿no? Pero no, no, sí, que claro, como claro. si dijéramos dos patas que, si se sueltan, se pierde el marxismo. Me parecía que en tu obra eso eh, está presente, ¿no? Como las dos patas sin las cuales, en definitiva, no hay marxismo. Ese, ese intento de pensamiento, lo pensaba a propósito del libro Lo sólido en el aire, ¿no? O sea, eh, el libro que acaba de editar Claxo, eh, tuyo, ese tratado sobre marxismo, y sobre el ajuste de cuentas con el marxismo, eh, me parece que le da un aire enorme al tema del de movimiento del pensamiento, al, al gesto de desciframiento de lo que no se entendió y hay que seguir interrogando, pero al mismo tiempo ¿Cómo te, interrumpo porque, te interrumpo porque es una frase tuya. ¿Cómo sigue la historia? ¿Vos no, es no, el, es Benjamin, no es de Benjamin, es de Benjamin. Vos la firmaste, Yo, digamos, sí, las sí, ideas sí. ya se saben. Sí, sí, ¿cómo sigue la historia? Eh, ¿Cómo sigue la historia? La pregunta por, está bien, va a haber que hacer un movimiento porque si no, no sigue. Eh, o oh, tal vez sí va a seguir de todas maneras. No, pero quería, quería preguntarte eso. Eh, ¿Qué pasa entre el desciframiento y la apuesta? Para decirlo con un término... Eh, la, la apuesta política, digamos, la apuesta... Eh... Sí, la apuesta pascaliana. No sé sí, si, no sé si es posible, pero por si acaso apuesto a que sí, digamos, y eso me permite seguir pensando, Seguir pensando. Eh, efectivamente, ese marxismo cálido del que hablábamos, no solamente él, pero sin duda él, eh, se tiene que estar moviendo permanentemente, en, esta, en este remolino dialéctico que vos describías. ¿no? Eh, por un lado, no se puede renunciar a pensar que hay eh, ciertas tendencias históricas ¿no es cierto? Que, que, eh, que indican una dirección. Es, es, es interesante que la palabra sentido eh, quiere decir también dirección, ¿no? Como como calle de sentido único, digo. ya que citabas a Benjamin. Este, y entonces ahí hay un peligro que es el de la teleología, ¿no es cierto?, del cual siempre hablábamos, porque si yo creo que hay un sentido único de la historia, bueno, caigo en eso. Mira, hace poco, hace unos días, se hizo un homenaje a León Rosichner, ¿no es cierto?, en, así al aire libre en un parque, eh, y, y yo, este, nos pedían que lleváramos frases o fragmentos de León, y hay una frase extraordinaria de León en su polémica con John William Cook, ¿no?, uh -huh. en, en la izquierda sin sujeto, donde León dice, bueno, todos sabemos que este, hay el desarrollo de las fuerzas productivas y su este, conflicto con las relaciones de producción y todo así, hay leyes de hierro de la historia que llevan indefectiblemente a la revolución. Ahora dice León, ¿a qué leyes indefectibles de la historia pertenecen las revoluciones fracasadas, las que no se hicieron, las que fueron derrotadas, las que nunca llegaron a... Realizarse, bueno, entonces eh, eh, eh, todo el tiempo tenemos que movernos en, esta, en este barro, ¿no es cierto?, en esta zona gris, entre ciertas conceptualizaciones que no podemos abandonar porque sin ellas no podríamos pensar y eh, la transformación de esas conceptualizaciones en recetas eh, unívocas, en certezas eh, eh, minerales, lo hubiera dicho Sartre, que nos impiden absolutamente pensar. ¿no? Uh -huh. si, eh, eh, hay que pensar en la zona de peligro, siempre en el, en el medio de este campo de batalla eh, que vos mencionabas. ¿no? Y otra vez, entonces, ahí me, me parece la utilidad de todos estos pensamientos suplementarios, no complementarios, ¿no? que se pueden encontrar dentro de esa cosa enorme, mente compleja, elástica, que solemos llamar marxismo. ¿no? Uh -huh. Y que hace que a veces, como vos bien sabés, hasta yo me resista a que me califiquen rápidamente con esa etiqueta, porque en todo caso eh, es algo que tendrán que decidir los demás. Uno es el verbo... Eh, mi, mi, mi pasaje por la carrera de filosofía que fue donde empecé me enseñó a ser sumamente cuidadoso con el verbo solo, no sobre todo sustantivado claro bueno y la última pregunta que te quería hacer por ahora no, te quería preguntar por por la ideología, ¿no? Te quería preguntar por la ideología y la, por la crítica de la ideología y la crítica del presente. Eh, pensando un poco que, a ver, leyendo tus obras, ¿no? Leyendo, ahí sí, en la parte del currículum, digamos, leyendo obras de Eduardo Brunner, no sé, encontré, por ejemplo, dos que aparecían bastante al principio. Eh, principios de los años 90 aparecían dos, dos textos publicados donde aparecía fuerte la idea de autoritarismo. Uno se llamaba del positivismo a la emergencia del nacionalismo reaccionario y otro Muy la bien, palabra bien. dominante, la constitución del discurso autoritario en la cultura política de la Argentina moderna. Eh, me llamaron la atención esos dos textos. ¿Dónde encontraste ellos? ellos? Eso, eso lo, lo, los encontré, no sé si era en Conex, en, en, en algún currículum tuyo que aparecía. Eh, ah, pero no, no, no, no Aparecían las menciones a las obras, yo nunca las había visto. Es más, bueno, te las yo iba a pedir. <risa> Porque eso se perdió, no, no son libros, ¿eh? son ensayos largos, los dos. Uh -huh. eh, que fueron producidos en la primera época de mi trabajo precisamente con Atilio Borón en Eurasia, donde Mira. trabajábamos un tema obligado en la ciencia política de la época que era las transiciones a la democracia. ¿no? Claro, claro. Veníamos de esto, uh -huh. fue a fines de los 80. Claro. Eh, entonces, eh, todo el mundo, los sociólogos, politólogos, etcétera pensaban las transiciones a la democracia, y bueno, eh, estudiando esas cosas yo escribí esos dos artículos largos, o como se los quiera llamar, pero bueno, en, una época, en una época en que eh, las, las condiciones de producción eran muy distintas, o sea, esos estos textos yo los escribí en una de las primeras eh, eh, máquinas Apple, que eran las que tenían en, en Eural, y sí. eh, se escribía en esos disquets, vos no los conociste, los disquets... ¿Los conociste? Sí, los conocí, Pero, lo conocí. Bueno. Sí. Esos, esos disquets Apple eran incompatibles con, cual, con, con, con el sí, sistema. Sí. Entonces, los cinco, no sé que... los, ¿cómo se llamaban? Uno, unos más grandes, ¿no? Que eran negros más grandes, más sí, sí, sí, lo finitos. Sí, ya, ya. Sí. Eh, se perdieron, se perdieron. Y no, no, estaban solo en los diques. Sí, nunca más recuperé esos textos, no sé. No. No ah, sé mirá. Qué, ¿Qué se hizo de ellos. Para bueno, no mira, yo justo te quería preguntar. Para mencionar 250 páginas que tenía escritas sobre la República de Weimar. Mirá. era lo que yo estudiaba específicamente en esa época. Bueno, yo estuve leyendo los libros, los diarios de, de Kemperer, los estuve sí, claro. leyendo so, para justamente recuperar algo de esa transición, ¿no? Medio, medio... Eh, sí, los orígenes. Del ¿no? Pero que él la va percibiendo, va la, la caída en las palabras, la caída en las cosas, ¿no? Eh, bueno, muy interesante me parecía. Y, ¿Y te preguntaba por esto, entre otras cosas? Eh, no, porque me pregunto si esto no tiene una renovada actualidad. O sea, si volver a preguntar por los mecanismos de eh, un capitalismo francamente autoritario o que hace cosas... Porque, sí, claro, porque... Viendo, viendo un poco eh, esta secuencia que quería hacer, es eh, a fines de los 80 estaban este te estos textos que, donde la idea sí. de autoritarismo es fuerte. Una década más tarde, vos escribís... Eh, el fin de las pequeñas historias, los textos sobre el multiculturalismo, en el libro con Zizek y Jameson, eh, donde lo, lo ideológico es eh, un capitalismo reconciliado, aperturista, eh, amigable, eh, sin fronteras, globalizado y sin fricción. Eh, y en los últimos años me parece que te interesa bastante eh, la idea de lo teológico-político, Asociado a la idea de utopía, pero asociado también a la emergencia de ideologías xenófoba, particularismos tremendos, así es, ¿no? O sea, así, es. así es, porque es, las condiciones efectivamente, Giselle, han cambiado muchísimo eh, de, de, de, de todas esas cosas que vos estás, estás citando, ¿no? El fin de las pequeñas historias es del 2002, es decir se publicó, aunque por supuesto la escritura es anterior, pero se publicó inmediatamente después del atentado a las torres en Nueva York, en septiembre del 2000. Y entonces yo apresuradamente escribí un nuevo prólogo, pequeña introducción, antes de que, de que apareciera el libro, sobre este hecho, y diciendo, bueno, ojo, que acá... Eh, entramos en alguna otra cosa, digamos que todavía no, no vamos a saber qué, no sabemos qué es, y efectivamente, eh, desde entonces hasta acá, y pasando por la crisis económica del 2008, 2009, etc., eh, el capitalismo, o sea, a, a ver cómo decirlo, lo que antes se hubiera llamado la superestructura ideológica, ¿no es cierto?, del capitalismo o del capital eh, ha cambiado mucho y han aparecido efectivamente todo esto que se nombra como neofascismo, ¿no? de este lado, del otro lado, el, el fundamentalismo terrorista, que es un, un, un fenómeno más antiguo eh, y que no es solamente islámico, ¿no? porque habría que revisar ya desde la época de Bush, por ejemplo, en Estados Unidos, la importancia de los fundamentalismos eh, protestantes, que tuvieron mucha importancia para Trump y para Bolsonaro, ahora, ¿no es cierto? Es decir, eh, efectivamente, lo teológico-político, en el buen y el mal sentido del término, se ha transformado en, una, en un resorte digamos, para pensar el mundo en que vivimos, que a mí me parece importante. Yo no lo tengo, no soy un especialista del tema, no lo tengo absolutamente claro, muchísimo menos, pero, pero sí, sí, claro que, que me interesa por qué aparece, digamos, la pandemia ha contribuido a desnudar absolutamente esas tendencias que este, en las últimas Décadas podían aparecer todavía subterráneas, incipientes o más o menos circunstanciales. Eh, y me parece que la pandemia las ha, las ha desnudado. ¿no? Ha desnudado porque ha dado eh, una nueva razón biológica, por llamarla así, este, para, para la xenofobia, para la competencia salvaje entre eh, las grandes corporaciones, por ejemplo, de los laboratorios y, por supuesto, entre los estados. Y, y en, esas, eh, en esas condiciones de crisis, porque, bueno, todo esto está enmarcado, por supuesto, en una crisis terminal del capitalismo que no termina de terminar, ¿no? Que es terminal porque el capitalismo ya no puede ir a ningún lado. Esto tiene que ver también con la degradación de la cultura absoluta de lo que antes hubiera sido este, todavía en la época de Lukács o de la primera escuela de Frankfurt, todavía la cultura burguesa, como se llamaba, este, podía producir ¿no es cierto? cosas eh, este, importantes, y ni hablemos en el siglo XIX, cuando la burguesía era la clase revolucionaria, como dice el propio Marx, la clase en ascenso. ¿no? Bueno, todo eso se terminó, el capitalismo la lógica del capital ha llegado a un límite absoluto eh, a partir del cual solo puede devorarse a sí mismo y a nosotros, con nosotros adentro, ¿no? Por supuesto, porque no aparece, por otro lado, todavía no aparece eh, una alternativa eh, radical eh, que pueda calar hondo en el movimiento de masas, en la grandes prácticas políticas, etcétera. No porque no exista, sino porque no, no termina de, de consolidarse. Y en ese sentido, la, la última pregunta, ¿eh, ¿la situación en Europa y en Latinoamérica la ves similar? o ves que... No, no, no, eh, ¿similar entre ellas decís? Sí. No, no, me parece que Latinoamérica... Eh, Latinoamérica es un continente mucho más convulsionado. Uh -huh. en, eh, también en el buen sentido del término, ¿no? Hay que, hay, hay que recordar lo que vino a interrumpir el inicio de la pandemia, por solo este, remitirme a un año y medio atrás sí. o dos años, ¿no? En Chile, en Ecuador, en Colombia, en, este, digo, había convulsión este, social, política por todos lados, Brasil, eh, y todo eso la pandemia lejos lo ha eh, tapado, pero la salida de la pandemia va a ser muy convulsionada, muy convulsionada. ¿no? También en la Argentina, porque también nos llega a nosotros la, la, ese estado de crisis eh, y de parálisis en el que estamos en este momento. Pero eh, eh, no me parece que en Europa vaya a ser así, me parece que tiene tiempos más largos en Europa. Me da la impresión, tampoco, tampoco quiero hacer ninguna clase de, de profecía, pero este, hay una institucionalidad mayor que, que canaliza a esos movimientos de ultraderecha en Europa, ¿no? Sí. Bueno, yo bueno, mismo estaba leyendo lo de este francés, ya se me olvidó. ¿Cuál francés? Un nuevo, un nuevo líder, Eric, algo, de la ultraderecha francesa que le está, que le está robando eh, votos a Le Pen. A Martin Le Pen. Claro, y que este, las estadísticas proyectan, porque hay elecciones el año que viene, ¿no es cierto? Uh -huh. En, eh, rápidamente, en abril, creo, en Francia, las estadísticas lo proyectan con un 14-15% de preferencia electoral y otro tanto tiene Le Pen. Así que tiene eso solo ahí. Bueno, digamos que sería este el el Millet de Le Pen, sería este. este. Claro. <risa> porque es mucho, más, es mucho más zafado, es un tipo que habla directamente, este, bueno, es por supuesto antiislámico, antihomofóbico, o mejor dicho, homofóbico, este, y habla contra las mujeres, contra el feminismo, los negros, sin ninguna clase Muy de... Bien. Ese es otro fenómeno interesante a revisar, si no estamos ante también para bien o para mal, porque puede tener sus aspectos positivos, ante la caída del imperio de la corrección política, ¿no? uh -huh. de todo este desbarajuste. Sí. Bueno, Eduardo, eh, te agradezco mucho y vamos. No, no, te agradezco yo a vos todo el trabajo que te has tomado. No, Me has hecho... A vos. <risa> eh... Bueno, casi quedarme afónico. <risa> bueno, te mando un gracias. abrazo y, y, y terminamos. Muchas gracias y hasta muy pronto. Ojalá nos podamos ver sí. de manera más cercana, prontamente.